Empiezo la metida con realismo. La madurez es la edad que no te engañas a ti mismo. ¿Acaso no entendés este mecanismo? Deja de utilizar como excusa el edadismo. Tu edad no determina lo que puedes hacer con tu habilidad, ya que esta no tiene por qué ser una debilidad. Ser viejo no es ninguna discapacidad, y eso será siempre la pura realidad. Festejo. Que mi viejo sea mi reflejo, como ejemplo de ser viejo no es ningún complejo, y por eso me deja perplejo y lo festejo. Te doy un consejo, trata bien a tu viejo. El heladismo también va de menores, los cuales no son peores, son mejores jugadores, desde pequeños luchadores y aprendes de sus errores, aunque los mejores jugadores son nuestros mayores.